Familia Niner, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al podcast nuestro de cada lunes. Como siempre es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes en iBox, en Spotify, que me están escuchando. Aquí en YouTube a los que me están viendo, eh, amanecemos contentos. Empezamos el año con el pie derecho. Eh, una victoria importante, importantísima, porque subimos al segundo lugar de la conferencia nacional. Y todavía tenemos posibilidades de llegar al primero. Eh, pues Ya saben que ahí están las redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y también en Twitch Canal 49 y nos vemos el viernes por ahí. este ¿Qué más? Ya saben que denle click al botón de unirse, vuelvanse miembros dorados, se viene sorteo para el Día de Reyes. Voy a regalar algo, a ver qué se me ocurre, ando viendo, yo creo que tiene que ser algo chido. Este, si no, pues bueno, para lo que alcance, no pero va a haber regalo, va a haber sorteo de enero de 2023, el primerito para los miembros dorados, el botón de gracias en mis videos, también para que este ahí los que quieran seguir ayudando, no casi siempre saludo a todos los que me, me, me, me dan ahí eh, su, su apoyo, eh, también yo creo que voy a hacer un agradecimiento especial a los que den gracias cada semana, ya está la encuesta, no dijimos que esta semana íbamos a... Ustedes van a decidir quién es el jugador dorado. Ya dejé la encuesta ahí tempranito para que vayan y voten. Ahí están las opciones. Este <ríe> Puse tres. Está Brandon Ayuk, está Christian McCaffrey, está Brock Purdy. Y por ahí puse la opción de otro. Si hay otro que les parezca que pudiera ser el jugador dorado, pues ahí déjenlo en los comentarios de la encuesta. ¿va? Eh, ¿Qué más? más de avisos parroquiales pues creo que es todo señores eh, entremos de lleno con el tema que hay muchísimo de qué hablar no sé si vaya a ser uno de los podcasts más largos que me voy a aventar espero que no trataré de ser conciso y este y pues bueno empecemos hablando de lo que fue el juego contra los raiders que pues todos estamos hablando de un juego muy cerrado ya se sabía o se esperaba, yo en mi simulación la neta es que les di una paliza a los Raiders yo me esperaba un marcador más holgado por esta situación de que los Raiders pues sentaron a Derek Carr, entraba este Jared Steadman ¿no? Eh, no novato, muchos estaban hablando de que es novato no es novato eh, fue uno de los últimos intentos fallidos por, por sustituir a, a, a, a Tom Brady en Nueva Inglaterra llegó en 2019 a los Patriots, no pasó nada por ahí Llega a Las Vegas este año de suplente. Y pues da un juegazo, ¿no? Un, un, un primer juegazo, un primer juego como titular. En la NFL y da un juegazo. 300 y tantas yardas, tres anotaciones. <coughs> Se lleva dos intercepciones. No hay circunstanciales. Creo que la línea defensiva hizo un buen trabajo ahí. ...pero ahorita hablamos de eso, un juego cerrado... ...y miren, cuenta el rival, ya lo hemos hablado otras, en otras ocasiones... ...cuenta el rival, no nada más es que la defensiva no jugó su mejor partido... ...sino que hay que siempre darle el respeto merecido al rival... ...y los Raiders salieron a dar un juegazo porque se jugaban la vida, ¿no? Era, era juego de playoffs adelantado para ellos... ...sabían que perder era irse a su casa y salieron y lo jugaron todo... ...y hace semanas hablamos, o habló hay un poco de eso... ...y les decía, viene la parte más brava de la temporada... ...porque ahorita ya todos están jugando el último boleto a los playoffs ...y todos van a salir a jugar como si fuera ya postemporada. ¿no? Y ya se sintió desde hace ocho días contra los Commanders... ...que nos metieron 20 puntotes. Eh, también hubo ahí por ahí algunos eh, errores de la defensa... ...y esta vez es exhibida de más fea manera... ...pero porque creo que sí salen relajados... ...y aparte Raiders salió a jugar con todo sin miedo. Arriesgaron, tiraron, buscaron y lo lograron, ¿no? Nos, nos quedamos a nadita de perder el partido... Este, creo que Steedman salió sin miedo salió un poco a la, a la, a la Brock Purdy contra Miami, de, yo no tengo nada que perder, yo voy a demostrar que puedo y que merezco tener una oportunidad como titular ahora vamos a ver si no es solamente flor de un día lo, de, lo del señor eh, Steedman y si va a seguir siendo consistente en el último juego de temporada y veremos qué deciden los Raiders eh, el, para la próxima temporada, pero bueno, eso no es un tema que nos interese, ¿no? a nosotros lo que nos interesa es lo que pasó con San Francisco y considero que el rival jugó muy bien dio un juegazo, los Raiders <coughs> yo creo que fueron, si no fue el mejor, el segundo mejor juego de la temporada que dieron era lógico, lo, insisto, lo iban a intentar, se quedaron a nada no le salió y, y Steadman pues, salió relajado, salió con todo y dio, y dio un juegazo, ¿no? a, la, a nuestra defensa le metieron 500 yardas o le avanzaron 500 yardotas, 300 y tantas por aire, 100 y tantas por tierra, eh, tenía mucho que no nos corrían por más, para más de 100 yardas, de hecho creo que en toda la temporada nos había corrido para más de 100 yardas, afortunadamente ningún corredor rebasó eh, las 100 ¿no? de los Raiders ni, ni este Jacobs creo que su apellida, eran sus armas importantes, ¿no? Devante Adams también nos da un juegazo, se lleva dos antaciones, ciento y tantas yardas también. Entonces, este, fue bastante eh, pobre el trabajo de la secundaria de los 49ers, este... este este domingo eh, Por no decir que fue mediocre ¿no? Este, por ahí si se oyen algunos ruidos Disculpen, están pasando cosas en la casa Hay, hay movimiento, están de vacaciones Entonces pues bueno Esperemos que no interrumpa esta transmisión um, Y si sí, pues bueno, ahí hay un corte eh, Pero bueno, vámonos, vámonos eh. Es que, híjole, tengo tantas cosas en la cabeza De las que quisiera yo hablar Pero bueno, empecemos eh, Como es eh, costumbre cada podcast Línea por línea Empezamos con el señor Brock Purdy, que nuevamente da un buen juego, muy buen juego por encima de, de bueno. Eh, estaba yo viendo, sigo viendo sus highlights. Miren, ayer me decían que si ya nos podíamos emocionar. Ya tiene rato que ya estoy emocionado con Purdy. Pero me pongo a ver el juego otra vez, me pongo a ver sus highlights, me pongo a ver todo para ver. No es que esté yo buscando errores, no, para nada, al contrario. Pero quiero saber si sí si me estoy volando con. con... con, con um, ¿Cómo se dirá? Pues con razón, ¿no? Si sí si tiene sentido que me vuele con Purdy o si solamente es el Alucin. Y lo que veo es un muchacho que tiene un, un manejo de la ofensiva increíble, ¿no? Increíble para la ronda que fue, para todo lo que ya sabemos del señor irrelevante o exirrelevante. La puntería que tiene, la precisión, eh, esta, esta, esta, esta calma en la, en la bolsa, eh, las lecturas que hace... Cómo sabe encontrar a la, la, la mejor opción en la mayoría de los pases. Sigue teniendo algunos errorcillos normales. Miren, esa intercepción de, del pase a George Kittle. En un juego de colegial, en un partido de colegial, eso es touchdown. No, porque es otro nivel. Ese tipo de pases hubiera terminado en natación porque Kittle ya había vencido al último hombre que era el safety. Incluso le rompió la cadera, se cayó. Pero una gran lectura de este 21 Robertson de los Riders, que es el esquinero que en teoría no tendría por qué haber estado hasta allá. Y él se fue, se fue, se fue y, y estuvo en el, en el lugar adecuado. no Gran cobertura del señor Robertson, gran jugada defensiva. No tanto error de Purdy, yo no lo veo tanto como un error de Brock Purdy, él tenía que tirar ahí, así estaba diseñada la jugada, todo había salido bien pero fue una gran lectura del esquinero de los, de los Riders, no sé si le salió de chiripa o así la jugó pero es la NFL y aquí pasan estas cosas si sí le falta brazo por DC, no es un cañonero, sabemos que no tiene el brazo más potente, pudo haber tirado tal vez más, más, más al fondo y hubiera sido más fácil para Kirill, no sabemos, pero si ese esquinero de los Raiders no hubiera estado ahí, eso era anotación. ¿no? Por ahí algún otro pase que también eh, en zona de gol le tiró a Kirill en medio de tres, que afortunadamente no pasó a mayores, no le... Fue un trayazo que no pudo agarrar el The Riders y se cayó y ya no pasó nada. Otro que también tiró por ahí en medio, medio bajón, iba casi a las manos del The de, de, de Riders, pero afortunadamente pues, se fue muy para abajo y ya no llegó. Sigue teniendo algunos errorcillos lógicos de un novato y de un chavo que lleva cuatro juegos y tres cuartos en la NFL, ¿no? O casi cuatro cuartos, casi cinco juegos en la NFL. Pues no podemos pedirle eh, que, que, que haga maravillas. Y sin embargo creo que sí las está haciendo dentro de todo lo que, lo que se le observa. ¿no? <ríe> Muy buenos engaños. Eh, insisto, o sea, lo de Brock Purdy está, está sobrepasando las expectativas, no nada más de nosotros, sino en toda la liga. ¿no? Yo creo que nadie cree lo que está pasando con Brock Purdy. Está viendo una entrevista con Sean Payton, ex, ex eh, head coach de los Santos, está hablando con The Herd, ¿no? y, y hablaba de esto de Brock Purdy, de lo que está viendo en Brock Purdy. Y él habla de que los 49 sean Payton. Dice que los 49 van a ganar el Super Bowl. Ojalá tenga voz de profeta. Y, y pues bueno, no volarnos no un juego a la vez y, y, y tomárnoslos muy en serio eh, pero Purdy híjole, yo ya estoy emocionado, no me la creo con Purdy parece y miren, si me equivoco, pues me he equivocado un montón de veces no aquí en Canal 49, pues saben que yo no tengo la verdad absoluta, lo hemos hablado muchas veces yo este, hablo de lo que veo lo que siento, lo que creo como fanático de los 49ers y yo creo, parece que hemos encontrado a nuestro coreback del futuro. Ojalá no me esté equivocando. Pero yo creo que lo hemos encontrado en Brock Purdy. Supongo que lo de Lance será un tema la próxima off-season. Garopolo seguramente se irá. Pero creo que en Brock Purdy hemos encontrado el coreback que necesitaba Shanahan. Porque sabe manejar su sistema a la perfección. Que recordemos que el sistema de Shanahan no es tan, de, tan vertical. No es de tantos pases largos. Es terrestre y pases cortos. Por Dios, lo está haciendo bien. Y cuando se ha requerido que tire algún pase largo, los ha completado y ha tenido anotaciones. Nuevamente se va con dos anotaciones. Tiene unos números realmente impresionantes. Lleva 10 touchdowns por pase. Eh, un, un touchdown por tierra. Apenas tres intercepciones. Y de esas 3, 2 yo no se las cargaría a él. Un, esta última podría ser mitad y mitad no mitad en que tal vez el pase no fue el mejor y segunda en que el esquinero dio, hizo una gran jugada no se lleva ninguna captura sobresaliente la protección que le dieron y esto mientras sigan así las cosas en la ofensiva que ahorita hablamos en general de la ofensiva yo creo que Brock Purdy lo va a seguir haciendo muy bien porque lo dijo Brandon Ayuk eh, el muchacho ningún momento es muy grande para él está listo y eso era lo que creo que nos faltaba ver eh... A un Purdy, que yo lo hablaba, ¿no? Habrá que ver qué pasa cuando a él se le tenga que cargar el, el, el juego y él tenga que sacarlo. Y miren, él puso el, el balón para la victoria. Desafortunadamente, Robbie Gould lo falló, pero él se le pudo haber adjudicado su primer regreso en la NFL pero lo hizo, ¿no? Brock Purdy cumplió, dejó el balón ahí para ganar el juego y nos falló Gold, pero Purdy respondió en el momento bueno y eso también es muy esperanzador porque van a venirse juegos de este calibre y de esta bravura en la postemporada. Pero bueno, hasta aquí todos mis elogios y mis alabos al señor Brock Purdy. Línea ofensiva. Eh, miren, yo, McClinchy, por ahí me decían, todo el tiempo termina en el suelo. Pues, sí, sabemos que McClinchy no es de lo mejor en protección de pase. Gran trabajo en bloqueos de corrida, hay que verlo. Y, y la verdad es que tampoco lo hizo tan mal, ¿eh? O sea, eh, estuve viendo, es, me pongo a leer mucho de, de fuentes que me interesan, Marioco y etcétera, etcétera. Pues McClinchy de alguna forma neutralizó a Max Crosby, se lo estuvieron alineando todo el tiempo de ese lado porque sabían que estaba el pan. Y Max Crosby, ustedes vieron a Max Crosby hacer algo, yo tampoco. Y en gran parte fue por McClinchy, esta vez se rifó el señor con todo y todo, a lo mejor terminaba tirado. Pero hacía lo posible por, por no permitir que le llegaran a, a, a Purdy. Y en bloqueo de carrera lo hizo más que sobresaliente el señor McClinch. Esta vez se salva a de, de mis críticas y de mis, de mis ataques continuos. Bueno, no más mío, no creo que todos sabemos que es el eslabón eh, más frágil de la ofensiva, pero lo hizo bien. Eh... Spencer Burford también muy bien cumpliendo como guardia derecho. También ahí lo estuvo haciendo muy bien. Me gustó. Afortunadamente ya estuvo eh, como titular de full time. Eh, Brendel pues lo está haciendo muy bien. Eh, digo, ser llamado al Pro Bowl como sustituto. Ya habla de un centro que está por encima de la media. Bien por Brendel. No hemos visto, yo no me he quejado de Brendel al menos. En algunos momentos al principio. Ahorita lo está haciendo muy bien. Y luego del otro lado desafortunadamente se nos lastimaron Banks. Todavía habrá que hacerle ahí algunos análisis, este, radiografías, etc parece que es grave, ojalá que no, sería una baja muy, muy, de verdad muy delicada para, para los Niners, en este punto de la temporada lo venía haciendo excelente Aaron Banks junto con Trent Williams, que Trent Williams lo hace muy bien, por ahí le marcan dos castigos, un offside que sí fue, un holding que para mí nunca existió, ¿no? que el arbitraje es otro tema, eh, y, pero bueno, Trent Williams, bien, y entra Daniel Bronskill, que miren, Daniel Bronskill, hay que estar bien agradecidos con Daniel Bronskill, porque este señor lleva años ahí atrás, ahí de sustituto, el, el sacrificado siempre, no y que entra pues cuando alguien se lastima, y es un todo terreno porque si lo meten de centro, juega. Si lo meten de guardia derecho, juega. Si lo meten de guardia izquierdo, juega. Si lo meten de tackle, de donde lo que sea juega Daniel Brunskill. Y ayer, híjole, eh, cumplió con creces. Hubo un, hay un pase pantalla con McCaffrey, que es la jugada que tengo más presente. Se avienta tipo Superman al bloqueo. McCaffrey aguanta paciente a que llegue. Se, se rifa al físico y por ahí sale McCaffrey. Se escapa hasta la yarda 14 de los Riders. ¿no? Eh, Brunskill de verdad es un hombre que... Ojalá los Niners lo valoren un poco más. Ojalá le puedan dar un mejor contrato. Ya tiene un mejor contrato, pero yo creo que se merece un, unos bonos ahí, señor Bronskill. Porque de verdad entró y se rifó. Yo espero que cumpla dependiendo de lo que pase con Aaron Banks. Que ojalá, ojalá no sea tan grave. Seguramente no jugará contra Arizona. Ojalá pueda estar listos para, para, el, para el wild card. Porque también está bravo el escenario, ¿no? También hablamos de eso. Eh, la línea ofensiva me parece que hace un buen trabajo. La ofensiva en general está creciendo... Eh, corredores Christian McCaffrey espectacular 131 yardas 130 y tantas yardas por tierra eh, 70 y tantas por aire casi 200 combinadas el señor McCaffrey le eh, rompió el récord ya a Roger Craig de más eh, yardas en sus primeras seis temporadas combinadas por aire y por tierra Roger Craig eh, que, que no es cualquier cosa uh, digo Viene de Carolina, ¿no? Pero al final lo está haciendo McCaffrey en esta liga que es muy, muy, pero muy complicada. Una, de, no, no, una, la liga más competida del planeta, miren. Eh, por eso les digo, y les decía hace tiempo, el NFL el más tullido es trapecista, ¿no? Porque es la liga más competitiva del Orbe Aquí no hay de que siempre son los cuatro clasificados Y que siempre hay un equipo que domina Y siempre de los mismos cinco sale el campeón Etcétera, etcétera No, acá es la liga más pareja del, del Orbe No, aquí cualquier equipo de repente puede estar arriba Y cualquier equipo de repente puede estar abajo Ahí están los Rams eh, los actuales campeones están eliminados de hace tres semanas, ahí están los jaguares, nada, y daba un peso por los jaguares y están a nada de coronarse campeones de la división sur, sino es que ya son campeones <coughs> y muy posiblemente se metan a playoffs. entonces esta liga es así, está pareja en tope salarial, está pareja en rondas del draft, está todo bien planeado para que siempre haya competitividad y, y, y se procura que no siempre sean los mismos equipos los que dominen. De repente salen estas dinastías como la más reciente de los Patriotas. Como lo fuimos los Niners hace años. Los vaqueros o los aceleros. Pero es una liga que constantemente está emparejando a las escuadras. Y, y, y es bien difícil competir aquí. Por eso es que no se puede descartar a ningún equipo. Como tal vez lo hicieron contra Riders. Y Nick Bosa lo dijo. ¿no? Subestimamos a Jared Seidman. Y eso es un gran error. Que puede, no se puede subestimar a nadie en esta liga. A nadie eh, Pero bueno. Christian McCaffrey, juegazo, juegazo, por eso está nominado a jugador dorado de la semana, ya ustedes decidirán si es él o es alguien más. Kyle Juszczyk, miren, siempre me, me, me, me muero en alabos con Juszczyk y la verdad es que no, no me equivoco, el señor es un, una máquina de bloqueo de entender el juego. Las dos anotaciones, tanto la de Christian McCaffrey como la de Jordan Mason, vean el trabajo de Kyle Juszczyk, si no es por él no llegan a la anotación. Señor va cazando bloqueos y siempre agarra al, al hombre adecuado y por ahí pasan los corredores. Kyle Juszczyk, por eso es un pro bowler, por eso es el mejor fullback de la maldita NFL y por eso no hay quien lo sustituya en este momento insisto, Cal eh, de mis favoritos de, de todo el equipo eh, Jordan Mason pues afortunadamente se lleva su touchdown, ya se lo merecía creo que desde el de Seattle ya estaba nadita de, de, de, de llevarse su anotación, se la lleva, qué bueno por él, eh, ha peleado por ganarse ahí algo, algún lugar en la, en la ofensiva, si no es el elusivo y el revulsivo que es McCaffrey es más duro, pero si sí te gana las yarditas cuando es necesario, por ahí tuvo una jugada Tyron Davis Price y bien se pues, embarró en la línea, como que no había por donde y terminó sacando el primero y 10 más o menos ayudó ahí un poquito en la rotación, entonces este pues el ataque terrestre también muy bien receptores, Brandon Ayuk que da creo que su mejor juego de la temporada, 101 yardas no sé cuántas <coughs> recepciones un touchdown, eh, Brandon Ayuk por ahí se le fue un pase, pero al final en el, en el penúltimo drive de los Niners se podría llamar el, el último, ¿no? Eh, de, del tiempo regular, más bien. El último del tiempo regular fue el, el blanco de, de Purdy. Se conectaron excelente. Fueron tres pases que nos pusieron ya casi ahí en, en, en la zona de antación. El último, pues sí, tal vez afortunado porque le pegan a Purdy. Sale un roletazo que a mí se me paró el corazón. Afortunadamente estaba Eiyuki y se lo llevó. Pues bueno, ¿no? Pero, pero Brandon Ayuk da el mejor juego de, de, de, de la temporada para mí. Y está a 40 yardas, 44 yardas me parece de, de llegar a las 1000 yardas esta temporada, lo cual es realmente de destacar. Y también por eso lo pongo en los nominados para jugador dorado. Ustedes decidirán. Está Purdy, Ayuk, McCaffrey y alguno más que ustedes quieran sugerir, ¿no? En general, la ofensiva lo hace muy bien. La ofensiva es la que se cargó al, al, al equipo en esta ocasión. No toda vez que todos vimos eh, lo que pasó con la defensa. Y miren, estaba yo viendo las estadísticas de la NFL. Ahorita San Francisco es la ofensiva número 5 total de la NFL. Algo que es realmente de llamar la atención. Tenía años que esta ofensiva no era de lo mejor. Y si nos preguntamos por qué San Francisco ha, ha venido a la alza... En gran parte sí porque la defensa ha estado ahí, porque la defensa se ha mantenido, pero porque la ofensiva ha ido subiendo, subiendo, subiendo, subiendo su nivel. Desde que entró Purdy de titular, no hay un coreback con mejor rating que él en la NFL desde la semana 14. ...se están anotando muchísimos puntos... ...se le metieron 37 a los Raiders... ...esta es una cosa que no hubiera pasado con Garoppolo ...no hubiera pasado con Lance... ...no hubiera pasado con el que me diga... ...ni con Bedard, ni con Mullens... ...ni con los que han pasado por aquí durante 10 años... ...ni con Kaepernick, ni con Alex Smith... ...lo de Purdy... Eh, ...está revolucionando también esta ofensiva... ...y se están generando muchísimos puntos... ¿no? ...en un juego que tal vez en otras condiciones... ...con lo que nos, los 35 que metieron los, los Raiders... ...no hubiera habido respuesta... ...ir abajo por 10 puntos en el tercer cuarto... Hubiera sido en, otra, en otro momento el, el, el acabose para los Niners porque estos 49 años atrás no, no, nunca han sabido regresar de desventajas y esta vez lo hicieron y, y, y, y es una cosa espectacular, ahorita estamos en 7, en la ofensiva la, número 7 en, en puntos anotados. Ha subido muchísimo por pase, creo que somos la 13, por tierra somos la 7. Esta ofensiva está creciendo muchísimo en el momento adecuado y viene perfecto por si la defensa se nos empieza a desfondar como pasó en este partido. Entonces yo, esta ofensiva me gustó, la ofensiva sacó el juego, la, la ofensiva hizo la chamba. Y ahorita hablamos de la defensiva, que <ríe> puso su granito de arena con todo y todo, ¿no? La frontal muy bien. Mire, no es nada contra Jabón Kinlow y lo que pasó por tierra, lo que nos hicieron los Riders por tierra, no nada más fue culpa de Kinlow. Porque estuvo alineado como titular, ¿no? Y estuvo mucho, gran parte del juego adentro. Eh... Fallaron todos, ¿no? Por tierra nos corrieron lo que quisieron los Raiders. Armstead se, se, se rifó en algunas jugadas. Yo estoy contento con Armstead, pero no fuimos la fuerza que había sido esta ofensiva, esta defensiva contra otras. Que si bien Raiders, pues es de lo mejor corriendo, ¿no? Tienen al líder corredor de la NFL y esto se le complica a los Niners. Ahorita trataré de explicar por qué. Eh, pero la frontal mal. Y, y yo, mi problema con King Lowe es... Yo esperaría que Kinlow fuera un game changer, no que, que, que se notara su presencia en el campo y no se nota en el touchdown ahí de Jacobs que entra. Sí, Fred Warner se va en banda gacho, pero pasa junto a él y, y Kinlow no es capaz de cerrar el hueco ahí en zona de gol. Y varias jugadas por su lado no fue factor. Y yo no sé si todavía no está en ritmo. Una cosa es que esté sano y otra cosa es que esté en ritmo. Quiero ver todavía más de Jabón, Kinlow y San Francisco. Tiene que ponerse a pensar que un equipo que corra como Filadelfia nos puede meter en muchos problemas porque Raiders lo hizo y ahí nació todo lo que hizo Raiders. En el momento en que Raiders pudo establecer su ataque terrestre, se acabó y nos empezaron a comer gachísimo atrás eh, el perímetro. La fortaleza del perímetro esta temporada había sido pues, que la frontal no permitía correr absolutamente nada y... este y la presión al Coreba que le ejercían en esta ocasión no sucedió, sí hubo presión sobre Steedman, sí hubo, pero no al grado de otros, o no como en otros encuentros como con Brady, no como con eh, Heineke, eh, o como con Gene Smith, esta vez no se ejerció tanta, tanta presión. Y los riders al establecer el ataque terrestre nos pudieron hacer lo que hicieron atrás. Y ahí pues se nos fue otra vez gacho en banda en el primer Touchdown of Anga, ¿no? Que, que quiere que, que seguir adivinando, que, que le sigue haciendo caso a sus instintos. Y de repente no es tan disciplinado como debería de ser. Pues nos costaron 7 puntos, ¿no? Este. De model no fue... fue... Fue el plan, fue el flan, Habíamos, se había estado salvando en otros juegos, yo lo había dicho, no, no está siendo el flan al que estén atacando todo el tiempo y esta vez sí lo atacaron y sí lo quemaron gacho. El último pase de Devante Adams, pues no era completo, ¿no? Para mí no era recepción, pero fue sobre eno también. <ríe> y pues ni modo, tiene que trabajar mucho el chavo ahí. Es un eslabón que se nos está viendo débil. Lo desenmascararon o lo encueraron un poquito en este juego. Y supongo que por ahí seguirán atacando equipos venideros. Ya saben que de ese lado puede ser más fácil. Touchdown de Devante Adams ahí con, con eh, eh, Charvaris Ward. Creo que Charbaris Ward brinca un poquito antes. Se, se anticipa unas milésimas de segundo antes y por eso no alcanza a bater el pase. Es atrapadón de, de, y concentración de devante que termina en 7. Esta vez los linebackers sí estuvieron un poco perdidos al no saber, o sea, al entrar en ese conflicto de va a correr o va a lanzar, ¿no? Cuando la línea no permite que corran, es más fácil para los linebackers y en esta ocasión nos corrieron y entonces los linebackers sí se te tenían que friciar. Es, es, esa, esa milésima o de segundo que pierden esperando la corrida fue como nos estuvieron comiendo atrás, ¿no? Entonces, aguas con esta defensa cuando se enfrenta contra un equipo que sabe correr el balón. Porque le hemos ganado equipos que no corren. Eh, Washington no corre tanto. Seattle no corre nada. Tampa no corre nada. Miami no corre nada. Entonces, Riders sí corrieron y Riders nos puso en aprietos gacho y nos metieron 35 puntos con un coreback pues medio habilidoso que salió inspirado. Sí, también le salieron las cosas. Pero sí, el ataque terrestre cuando nos corre nos pone muchos problemas a cualquier defensa, ¿no? Pero esta defensa sí fue exhibida gacha. 500 yardas y 35 puntos a la mejor o la ex mejor defensa de la NFL, porque amanecemos como la, ya las, la, la defensiva número 2. Ya Filadelfia está como la 1 por yarda y cachito, ¿no? Al menos en yardas totales. Seguimos siendo la que menos puntos recibe, pero subió a 16 y medio cuando eran 15. Este. Bajamos muchísimo contra el pase. Estamos creo en la 19... Y en corrida pues hay más o menos. Todavía seguimos dentro de las mejorcitas. Pero sí nos, nos exhibieron gacho. Entonces la de la frontal nació. no las, la, Los juegos se ganan en las trincheras. La trinchera, la ofensiva, la dominó San Francisco. Y a la defensa se dobló. La, la, la línea ofensiva de los riders juega. no Cuenta el rival y lo hicieron muy bien. Le dieron protección a Steedman. Y abrieron los huecos necesarios para que nos hicieran daño. Los este, linebackers, insisto. Eh, se me perdieron de repente. Por ahí sobre todo... Eh, Alzagir, Greenlaw... Greenlaw que salió con una lesión en la espalda... Habrá que ver también qué tan grave es... Warner por momentos apareciendo... Pero a veces perdidón... ¿no? Cometiendo errores... El castigo este de, de Máscara... Por ahí en el pase... De Devante Adams que quedó solo atrás... Se pierde Gacho... Eh, eh, Fred Warner... Hubo uh, uh, detalles en los backers que... No estuvieron chidos... Yo no sé si... Hay dos cosas... no Quiero pensar... O se fueron a festejar el año nuevo... O... Ya lo habían hablado otros años que a veces separarse de sus familias en fiestas así de importantes les pega en lo anímico y puede ser, ¿no? No, no pudieron pasar tal cual el año nuevo con sus familiares. Pues puede ser que hayan dado medio deprimidillos, ojalá que haya sido solamente eso. Pero fue un baño de, de, de, de humildad a nuestra defensa que tal vez andaba sobradona, tal vez pensaban que ya, ¿no? Ya no les iba a hacer cosquillas a nadie. Y esta vez creo que sirve para apretar tornillos de, de cara a los playoffs que ya se vienen en un par de semanas. Entonces qué bueno que nos pasó esto y qué bueno que se ganó, que no terminó siendo derrota. Qué bueno que vino una lección, pero al final se sacó el juego. ¿no? Entonces la defensa sí esta vez nos deja eh, más que dudas eh, o preocupaciones. Creo que nos deja pensando que, que sangra y que no es tan imbatible como se había estado viendo en otras ocasiones. ...sobre todo una defensa que no debe de permitir que le corran el balón... ...porque si nos corren el balón nos van a meter en muchos problemas... Insisto, ojo con Filadelfia, que eh, es una ofensiva que corre muy bien el balón. Me parece que es la mejor corriendo el balón, creo. Entonces aguas con Filadelfia, aguas con estos equipos que tienen eh, corredores buenos. Hablan de los playmakers por aire, que si nos enfrentamos contra playmakers, receptores, nos cuesta trabajo. No tanto cuando no corre, ¿no? Pues hemos enfrentado buenos cuerpos de receptores, estaría Hill y Whittle, Evans, Woodwin y Jones, ¿no? Y no nos habían hecho esto, pero porque no corren el balón. Aguas ahí, ojo de Michael Ryan, mucho que ajustar por tierra y si Jabón Kinlow no está listo, no lo meta, que sea rotación, que meta a la gente que está funcionando, que le había estado funcionando y que no se aferra a un hombre que tal vez no está listo todavía ahorita para jugar eh, al 100% en la defensiva. Pero bueno, eh, eso es todo. También, también este <ríe> Jimmy Ward, pues por ahí... También se me perdió en alguna. Pues bueno, en general fue un poquito un caos. Un poquito, o fue un caos la defensa de los 49ers. Ojalá puedan ajustar este juego contra Arizona. Que todavía hay mucho que pelear. Todavía podemos aspirar a ser un, a un, a el uno de la nacional. Um, equipos especiales. Gol lo había estado haciendo bien. Metió sus extras, metió dos goles de campo. Y de repente en la hora buena se le achicaron las piernas y lo falló. Y, y es traumante <ríe> y eso sí es preocupante insisto, de cara ya a una etapa en donde no podemos cometer errores en donde esos goles de campo no se pueden fallar no le puedes dar oportunidad a un equipo de que te mande a tiempo extra además fue desgaste extra para el equipo, jugar un, unas snaps más eh, se logra reivindicar pero ya si fallaba ese ya era mucho no eh, entonces Robbie Gould a, a seguir practicando creo que sus años Todavía tiene el nivel, pero también ya hay que empezar a pensar en el sustituto de Robbie Gold porque no nos va a ser eterno. Wisnowski, una patada horrible ahí eh, en la zona de, desde atrás. Cuando no pudimos salir del encierro, les dejó la posición puesta a los riders en la cuarenta y tantos de nuestro territorio. Hay mal Wisnowski, la verdad es que sí. Y... <coughs> Y en regreso de patada, pues no hubo mucho, ¿no? Los raiders no permitieron que, que, que los 49 regresaran muchas patadas. Casi todas fueron hasta el fondo. No se despejó tanto tampoco, entonces, bueno. Eh, los equipos especiales sin pena ni gloria desde mi punto de vista. Eh, el coacheo bien, creo que Shanahan eh, está, está empezando. O sea, ya su mente está en un nivel... Este, Sayajin... Está involucrando a todos. Todos tocaron el balón. Joan Jennings, Jordan Mason, Kyle Juschek, Brandon Ayuk, George Kittle, que se lleva touchdown, ¿no? Hablando de las cerradas, que a veces no lo, no lo menciono, pero George Kittle una mitad, una primera mitad bien participativa por aire. Y de repente ya no apareció, pero porque estuvo a, a, a, apareciendo más por bloqueos. Porque la segunda mitad de San Francisco fue más terrestre, un poco más. Sí le puso también el juego el, a Purdy, pero estuvo funcionando más como bloqueador eh, George Kittle, ¿no? Pero bien, el ala cerrada por Icroft y el otro Warner también ayudando en bloqueos. Las alas cerradas lo hicieron bien. Este, pero bueno. Shanahan involucra a todos, todos tocan el balón, Christian McCaffrey, ¿no? Entonces, eh, es este abanico que tiene de posibilidades y toda falta que llegue Divo Samuel, se habla de que puede, podría jugar yo con, ya contra Arizona, yo no sé qué tan conveniente sea meterlo, tal vez pensando en que, fila, en que todavía podamos tener el primer lugar, podría ser, y al final pues tampoco te lo puedes guardar toda la vida, porque si se va a estar lesionando, pues se va a lesionar en el wild card o se va a lesionar en el divisional, y es un jugador profesional y tenemos que utilizarlo, porque es un arma que para eso está, ¿no? y aparte pues ya vimos que o sea, tal vez si sí cuenta Divo pero sin Divo tampoco es que no podamos ganar se puede ganar entonces veremos si lo utilizan pero un Arsenal que está utilizando Shanahan y que está haciendo cosas sign round con McLeod que también lo utilizó el pasecito pantalla también a McLeod eh, está abriendo su playbook de una manera muy muy muy interesante y bestial para mí el señor Carl Shanahan que híjole si se logra meter al primer sit de la Nacional con el tercer equipo, de, con tercer coreback, yo creo que sí tendría que ser coach del año. Por ahí hablan del coach de los gigantes, ¿no? Que pues los metió. Podría hablarse del, del, del de Jaguares tal vez también. Pero Shanahan creo que lo que está haciendo es... Se merecería ganar el coach del año por lo que ha hecho con este equipo. Eh, con su tercer coreback, ¿no? O sea, una cosa impresionante. Y de Michael Ryans, pues a estudiar chavo, ¿no? A ponerse a talacharle porque un equipo que nos corrió y no hubo respuesta. Al final digo, para, para salvar un poquito a la defensa, hicieron las jugadas en los momentos adecuados, ¿no? No nos ganan los riders porque se para en una cuarta y gol. No hay, no, no hay gol, iban por el primer 10, no lo consiguieron, pero ya en zona de gol, la defensa se faja en la primera mitad. Kerry Hyder bloquea ese pase, le cae casi de regalo en las manos a... A, a este Drake Jackson Pero bien, o sea, al final Las jugadas cuentan, no es fortuna no Nick Bosa, esa última intercepción Pues es también, gracias a él, no se llevó ninguna captura Pero es un factor importantísimo Bosa siempre les está soplando en la nuca a los corebacks En esta, o sea, arrastrar a, uno, a un hombre De ciento cuarenta y tantos kilogramos Y embarrarlo con el coreback Para que no saliera el pase bien Y Tayshawn Gibson se lo llevara lo de Nick Bosa simplemente es tiene que ser defensivo del año. No se llevó ninguna captura y sigue siendo líder, 17 y media. Por ahí subió, no sé quién, ya tiene 16 este, capturas. Pero bueno, ahí está Nick Bosa y yo creo que tiene que ser defensivo del año por su contribución en el campo. Es una cosa bestial. Entonces, de Michael Ryans a chambearle, a ponerse a estudiar y a ver cómo va a cerrar eso porque nos corrieron mucho, nos exhibieron gacho y es la segunda vez que pasa. no eh, Ya nos había exhibido Atlanta y... y que realmente nos haya exhibido, yo creo que fue Atlanta lo de, lo de Kansas City terminó más abultado de lo que tenía que ser y, y esta vez los Raiders nos vuelven a, a exhibir, ¿no? Chistoso contra una división este... Pues sí, bien complicada el oeste de la americana también. Nos fuimos tablas. Perdimos con broncos. Perdimos con jefes. Le ganamos a cargadores. Le ganamos a raiders. Nos fuimos tablas en esa división. Estamos a nada de barrer el oeste de la nacional. Si se le gana a Arizona espero que así pase. No subestimarlo, insisto. Pero bueno. Además, miren también hablar. El coach de los Raiders, pues no es cualquiera, es, es, es Josh McDaniels, ¿no? que pues, fue el coordinador ofensivo de los Patriotas, de la dinastía de los Patriotas, una mente que creo que se puso a estudiar bien a la defensa de los Niners y también la supo atacar, no es cualquier coach, el señor McDaniels, y le supo hacer daño ...a la eh, defensiva de los 49ers. Entonces, no enfrentamos también a cualquier mente. Enfrentamos también a una de las mejores mentes ofensivas de la liga. Y afortunadamente se sacó gracias a pues, la defensa... ...y gracias a eh, pues, al final a Robbie Gould. ¿no? Pero bueno, señores, ya me descosí bien gacho. Ahora se vienen los escenarios. Eh, ¿Qué necesitamos? Por ahí preguntan, ¿qué necesitamos para ser el número uno de la nacional? Pues nada más y nada menos que ganar y que Filadelfia pierda. Si ganamos y Filadelfia pierde, somos el uno de la nacional. Descansaríamos la primera ronda y todos los playoffs los recibiríamos en casa. ¿no? Ahora, para no perder el segundo lugar de la nacional que necesitamos, <coughs> pues ganar. Ganando ya nadie nos lo quita. Si Filadelfia gana, pues bueno, ya no somos primero, pero somos el segundo, ya, ya nadie nos lo quita. O, aunque perdiéramos, pues que pierda... Eh, Minnesota, y de esa manera también podríamos ser el 2, también creo que por ahí los vaqueros esperarán la derrota de, de Filadelfia etcétera, etcétera, pero básicamente ganando tenemos el 2, ya si Filadelfia pierde, pues tendríamos el 1 eh, ¿contra quién nos enfrentaríamos? bueno, si somos el 1, si terminamos como uno de la nacional pues habría que esperar resultados No enfrentaríamos al peor clasificado de la ronda de comodines pero si terminamos en segundo lugar la probabilidad más alta en este momento es que enfrentemos a Green Bay. ¿Por qué? Porque si Green Bay gana ya. Ya pasa como el, el, el séptimo. Y iríamos contra el 7. Siempre el, el mejorcito va contra el peorcito. Entonces entraríamos de 2. Y enfrentaríamos a Green Bay en la ronda de Comodines. Como el 2 clasificado. Eh, ahora. ¿qué otros, ¿Qué otros equipos podríamos enfrentar en la ronda de Comodines? Seattle. Eh, si Seattle gana. Y Green Bay pierde, Seattle se mete como el 7 y iríamos contra los halcones marinos siendo el 2. Y, y el otro serían los leones, pero ahí necesitaríamos que Seattle pierda. Y obviamente los leones que le ganen a Green Bay. Y entonces los que clasificarían serán los leones. Y enfrentaríamos a los leones en la ronda de comodines. Esos son los tres escenarios posibles que tenemos para eh, pasar como el 2 de la. Pasando como el 2. Ahora, si llegáramos a perder, que ojalá no ocurra y toco madera. Si llegáramos a perder <coughs> y gana Minnesota pasamos como tres y lo más seguro es que enfrentaríamos a los gigantes de nueva york en la ronda de comodines pero como tres solamente recibiríamos el wild card en casa y tendríamos que visitar en el divisional posiblemente y en la final de la nacional posiblemente entonces lo que se juega san francisco es la comodidad de jugar todos los playoffs en casa ganando la arizona y que pierda filadelfia que es el escenario que perdemos que, que, que es el escenario que planeamos pues ahora eh, ¿Filadelfia contra quién va? Pues va contra los gigantes Unos gigantes que ya tienen asegurado el 6 Ya de ahí nadie los mueve Pierdan o ganen ellos ya son el 6 Podrían no arriesgar ya tanto No sé si Filadelfia también vaya a arriesgar a Jalen Hurts Que viene saliendo de lesión Puede ser porque tal vez Filadelfia no quiere perder el uno general de la Nacional y puede ser que salgan. Ya le ganaron a los Gigantes y le ganaron en el MetLife, le ganaron en Nueva York. Este va a ser en el, en el Financial, en el Lincoln. Ay, qué onda. Ya llegó el, el, el Floki. Este, ven. Este, eh, va a ser en Filadelfia y pues yo creo que tiene la mesa puesta a Filadelfia para ganarlo y meterse como el uno general de la Conferencia Nacional. Entonces, pues veremos. Ya es cuestión de esperar eh, resultados. Yo creo que la, la posibilidad más eh, viable es que Samarlesco sea el 2. Ojalá seamos el 1, ojalá. Pero puede ser que lo más probable es que las, las posibilidades marcan a que tenemos grandes posibilidades de ser el 2. Y lo más probable es que podríamos recibir a los empacadores de Aaron Rodgers que se están encendiendo a estas alturas de la temporada. Entonces, bueno, ahí se las dejo. Ya, ya veremos qué, qué nos convendría más. Pero pues, si queremos ser campeones, se le tiene que ganar al que nos pongan enfrente y donde, se, y donde tenga que ser, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el podcast, señores. Eh, muchas gracias por aguantarme. Ya casi 40 minutos de podcast, pero bueno, yo les dije que tenía mucho de qué hablar. este <ríe> Les mando un gran abrazo a todos, ya saben que las redes sociales son Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, Canal 49 Oficial. Eh, eh, ah, sí, Twitch, Canal 49, nos vemos el viernes ahí. El jueves Canal 49 para el último programa de temporada regular de Canal 49 para ya entrar a la versión de Playoffs. Eh, <ríe> Ay, Dios mío, qué nervios Pero bueno, ya para que le empiecen a hablar al cardiólogo Le empiecen a hablar al gastroenterólogo, al psicólogo A todos, ¿no? Eh, porque ya se viene el estrés como el que vivimos esta vez Se viene y se viene chido, señores Así que preparémonos Porque viene la etapa más chida de, de la temporada regular del año Los playoffs de la NFL Cerrar contra Arizona en casa es, con una victoria sería genial Para empatar la tercera racha más larga de victorias de los Niners en su historia Aquella de los Niners del 97 fue. Que se ganaron 10 juegos seguidos. Eh, la del 94. Que fueron creo que 13. Y la más. Y bueno, ya sería la próxima temporada. Porque la más larga de los Niners son 17 victorias seguidas que se lograron entre el 89 y el 90. Eh, ¿no? Desde la semana 12 del 89 hasta la semana 13 del 90 Creo que fue por ahí Que fueron 17 victorias Es la racha más grande que ha tenido Los 49 de victorias consecutivas Pero bueno, con esto empataríamos la tercera racha más larga Y ojalá se siga Y ojalá lleguemos al Super Bowl y se gane Pero bueno, eh, vámonos juego a juego Creo que este partido nos dejó eso Juego a juego, un, un juego a la vez Todavía no podemos estar pensando en llegar hasta la cima Si no hemos puesto el primer eh, pie en la montaña Pero bueno hasta aquí el podcast señores, les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho nuevamente, feliz año nuevo a todos, que todos sus deseos se cumplan, que todo lo bonito lo siga y les pase, y que los Reyes Magos les traigan todo lo que pidan, y ojalá todos pidamos en nuestra carta que los Niners sean campeones para que, pa que nos lo concedan. <risa> cuídense mucho amigos, un abrazo, y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, Go Niners.